Eva, ¿cómo te trata la vida? Hola Simón, a mí muy bien, y más ahora que tenemos el verano a la vuelta de la esquina. Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Fácil TV, mi nombre es Simón Marco González y el mío Eva Espósito. Estás viendo el programa más refrescante, el que mejor te da las noticias, porque Planeta Fácil es un informativo fácil de entender, hecho por y para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Planeta Fácil es una isla, un lugar de encuentro que hacemos junto a Plena Inclusión y Se Media y que cuenta con el apoyo de la Fundación 11. Aquí no vas a pasar calor, te lo aseguro. Muy fresco te veo, Simón. Ya sabes que me muevo mucho y por eso soy como un ventilador, o mejor, como una ventolera de aire. <risa> Empezamos. Pues adelante con las noticias. Fíjate que este es nuestro segundo verano en antena... ...y todavía no hemos hablado de algo muy importante... ...que pasa en estos días, adivina. Muy fácil, te refieres el día del orgullo. Me encanta dar esta noticia, ya lo sabes. ¡Qué rápida eres, Eva! Mira que lo intento, pero nunca te pillo. El 28 de junio es el día del orgullo. Cientos de miles de personas celebran la fiesta de la diversidad... La libertad y el respeto a la opción sexual de cada persona. Gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, queer y más. Este año quieren denunciar que muchos son atacados por elegir cómo quieren ser. Así es, el orgullo protesta contra los delitos de odio y pide que la sociedad se movilice para que no se vuelvan a repetir. Larga vida al mes del orgullo. Simón, ¿a ti te gustan las series? Ya lo creo, sobre todo las de acción. Ya me lo imaginaba. Pues te cuento que ahora también se hacen series que tienen protagonistas a personas con discapacidad intelectual. Eso está muy bien. Es una manera de que se nos conozca mejor. Somos diversos como el resto de las personas. Te recomiendo que veas una serie española. Se llama Vida Perfecta. Uno de los protagonistas es Enric. Un jardinero con discapacidad intelectual. Otro que mola mucho es Atípical. El prota se llama San y es un joven con autismo que vive muchas aventuras. Wow. Simón, parece que nuestro guionista te han escuchado. No me digas que vamos a dar una noticia sobre fútbol. ¡Toma! Casi, casi. En realidad vamos a hablar de los últimos éxitos que han conseguido algunos deportistas españoles en estos días. El primero... Ya sabes, ¿no? Vale, que sí. Que el Real Madrid ganó la Champions y fue la 14. ¡Eso es! Y da la casualidad que Rafa Nadal, que es madridista como yo, triunfó en la final de Roland Garros en París. Y lo hizo por decimacuarta vez. Pues para el verano nos espera la Eurocopa Fútbol Femenino. Y el Mundial de Atletismo. ¡Suerte! Y ya sabéis que lo importante es participar. Ahora toca hablar de un fenómeno muy preocupante. Te refieres al suicidio. Eso es. En España cada día 10 personas se quitan la vida. Y otros muchos lo intentan. Es terrible. Por eso el gobierno ha creado un servicio telefónico al que pueden llamar las personas que se sientan muy mal y que piensen en suicidarse. Tienen que llamar al teléfono 024. Allí se escuchan a las personas. ...y se les da las razones para que no acaben con su vida. Nos debemos unir para ofrecer nuestro apoyo a quienes no encuentran sentido a su vida. La prevención del suicidio es cosa de todos y de todas. Y ahora vamos con la protagonista del programa de hoy, Eva. Eva. ¿Sabes que la protagonista es un amante de los animales? Le gusta tanto que su sueño es montar una peluquería canina. Pero además es una defensora de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Se llama Raquel Arriaza, vive en Cataluña y es una activista con muchas ganas de luchar por un mundo más inclusivo. Estoy deseando escuchar lo que nos tiene que decir Raquel. ¡Entra vídeo! ¿Qué significa para ti ser una líder con discapacidad? Significa poder dar voz a las personas con discapacidad, a la vez también poder echarles una mano en donde haga falta y yo también aprender sobre los derechos de las personas y de muchos conceptos que antes no sabía y poder explicarles eh, cómo funciona el sistema o los derechos. Cita algunas reivindicaciones urgentes de las personas con discapacidad intelectual. reducir las largas listas de espera para la vivienda, tener un empleo digno en el sentido de que haya un, un contrato fijo, mejor sueldo y eh, también reivindicar el lenguaje inclusivo, que se promueva mucho más, que haya más enseñanza a la, al lenguaje de signos ...más libros en braille... ...y en lectura fácil. ¿Por qué crees que las personas con discapacidad... ...son más reivindicativas? Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo... ...es luchar por los derechos... ...y por tener una vida digna... ...entonces lo que estamos intentando... ...es que se nos escuche... ...y ser más visible en la sociedad. Además de ser activista, amas a los animales... ...¿qué te atrae de ese mundo? Me atrae que son muy cariñosos, son nobles y además eh, los animales no tienen voz, hablan a su modo, pero eh, claro, nosotros tenemos que ayudarles también a, a que tengan una vida, sus derechos, porque al fin y al cabo todos vivimos en este mundo y merecen ser respetados. ¿Cómo imaginas tu vida dentro de 20 años? Me la imagino cumpliendo mi sueño, trabajar de lo que a mí me gusta, tener mi propio local, que bueno, sería una peluquería canina y, bueno, quién sabe, quizás casada, con hijos y, bueno, lo que la vida depare. Pero la intención, que yo lo que yo quiero realmente es hacer mi negocio. Estás estudiando peluquería canina. ¿Se peinan a los perros como a las personas? No se peina lo mismo. Son técnicas diferentes y además es mucho más divertido porque luego los perros te lamen la cara, son más cariñosos, agradecidos. Y la verdad es que me lo paso muy bien. Es mi vocación, además. Es genial. Tengo una pregunta para usted. Oye, Eva, que no hace falta que me trates de usted. Que no me has entendido, Simón. Lo que quiero es presentar la sección del dato. Efectivamente, hoy nuestra compañera Sara Iguaza nos responde a la pregunta de cuántas personas con discapacidad intelectual viven en España. ¿Tú lo sabes, Eva? Pues claro que lo sé, pero mejor escuchemos cómo lo cuenta Sara Iguaza. ¿Sabrías decirme cuántas personas con discapacidad intelectual viven en España? 282.000 personas, de acuerdo con los datos de hace tres años. Estas estadísticas las da el INSERTO, que es el Instituto de Seguridad Social y el Organismo encargado de actualizar estas estadísticas. La cifra de 282.000 se refiere a las personas que tienen un certificado de reconocido con más del 33% de discapacidad. En estas estadísticas se dice que el 57% de las personas con discapacidad intelectual son hombres y el 43% mujeres. También refleja que las personas con discapacidad intelectual representan casi el 9% del total de las personas con discapacidad que viven en España. Seguramente que en este año el gobierno de España volverá a publicar cifras más actualizadas. ...y podremos saber cuántas personas con discapacidad intelectual... ...viven en España en 2022. En el pasado mes de mayo, Valencia fue la capital del movimiento asociativo... ...que apoya a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Ya te contamos en nuestro anterior programa... ...que en Valencia se celebró el Congreso Estatal de Plena Inclusión. 300 personas, muchas de ellas con discapacidad se pusieron de acuerdo sobre cuáles deben ser las prioridades de la acción de plena inclusión en los próximos años. El congreso se llamó Ganamos en Comunidad, porque hay que salir a los barrios y colaborar con otras asociaciones. Todo el mundo salió satisfecho con los debates, pero lo que más me gustó fue que las personas que más hablaron fueron las personas con discapacidad intelectual. Veamos el reportaje. El Movimiento Asociativo de Plena Inclusión reunió en Valencia a 300 personas. Muchas de ellas son activistas con discapacidad intelectual. Allí hablaron del presente y del futuro del trabajo que desarrolla la organización. El eslogan del encuentro fue «Ganamos en comunidad». Enrique Galván es el director de Plena Inclusión en España. Defiende la necesidad de que las personas con discapacidad intelectual asuman el protagonismo. Ganamos en Comunidad es una propuesta atrevida que abre un nuevo periodo estratégico para plena inclusión. Y lo esencial de nuestro proyecto común es que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo pasan a primer plano. Pasamos de ser una organización de familias de personas con discapacidad intelectual y desarrollo a una organización de personas y sus familias. Eso es un cambio radical. Otras propuestas son crear alianzas con más organizaciones, apostar por la innovación, usar más la tecnología y defender la sostenibilidad. Todo ello sin olvidarse de dar voz a las familias de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Carmen Laucirica es la nueva presidenta de Plena Inclusión España. Para mí este es un momento muy, muy importante, o sea, hay un cambio, un avance, claro, de la tendencia hacia donde queremos ir, que es a la incorporación de las personas con discapacidad con todos sus derechos al movimiento asociativo. Pero yo creo que también es el momento de contemplar el papel de las familias. Las familias somos, estamos aquí... ...porque buscamos lo mejor para nuestros hijos... ...pero también para nosotras y para la sociedad". En el Congreso de Valencia hubo una gran participación... ...de personas con discapacidad intelectual en los debates... ...Patricia Casco es activista y miembro de la Plataforma Estatal... ...de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual... ...y del Desarrollo. Por Las personas con discapacidad por fin tuvimos nuestro lugar... ...y hubo una participación muy importante... Porque creo que ya es hora que las personas con discapacidad seamos activistas y seamos las que nosotros tomamos las decisiones. Los cambios son muy importantes. Cuando una nueva persona entra en un sitio, puede aportar aire fresco e ideas nuevas. ¿Quieres proponer que traigan a un nuevo presentador a Planeta Fácil? ¿Quieres que me sustituyan? <ríe> Ay, Simón, no te tomes todo lo que digo como si a la de Disney. Ah, tú lo que quieres es que anunciemos que en la entrevista de hoy, nuestro compañero José Manuel González Huesa va a charlar con la nueva presidenta de Plena Inclusión España. Acertaste, Carmen Laucerica es una mujer con mucha experiencia en el movimiento asociativo y además presidenta del CERMI y de Plena Inclusión Canarias. Y además es madre y hermana de dos personas con discapacidad intelectual. Escuchemos sus palabras. Bueno, Carmen, bienvenida a tu Planeta Fácil TV. Estás aquí en el estudio de televisión donde hacemos Planeta Fácil. Me imagino que lo habrás visto los programas, claro. Claro que he visto los programas, pero siempre es una ilusión estar físicamente en el estudio donde se graba, ¿no? Es un honor estar, estar contigo, darte la nueva darte la enhorabuena por este cargo de presidenta de plena inclusión. Una mujer presidenta de plena inclusión, ¿qué significa esto? Pues es algo ilusionante ¿no? y bonito y al final, bueno, ser el primero en cualquier cosa parece que te llena de, de orgullo y de ilusión, pero sobre todo me gustaría mandar un mensaje ¿no? a las mujeres que sepan que cualquier cargo eh, está a disposición de quien se quiera presentar o quiera optar por él. ¿no? En plena tenéis un montón de proyectos. Uno se denomina Mi Casa, de que hemos hablado alguna vez de, de él. El objetivo fundamental es que las personas con discapacidad intelectual de desarrollo tengan... ¿Algún lugar donde puedan vivir de manera autónoma, adaptarnos a ellos? Bueno, yo creo que mi casa tiene un trasfondo importante. En la misma palabra del proyecto te lo dice, ¿no? Mi casa. Al final se trata de que las personas con discapacidad intelectual eh, decidan o puedan decidir dónde y con quién vivir. Uh -huh. Entonces, ese sentimiento de mi casa es importantísimo, ¿no? También el empleo. El empleo personalizado. Otro programa que tenemos de en plena inclusión que también es fundamental, ¿no? El mundo laboral. El mundo laboral al final es de esas cosas que cuando le preguntas a alguien si no ocupa el primer lugar, ocupa el segundo, ¿no? Pues en las personas con discapacidad pasa exactamente igual. Lo que pasa es que este proyecto es todavía mmm, llega un poquito más allá y es vamos a intentar que el empleo se adapte a las personas también. Por eso es empleo personalizado. En el congreso donde te eligieron en, en Valencia, hace mm. muy, muy poco, eh, hablabais de un lema... Que era ganamos en comunidad, ¿esto qué significa para que la gente lo entienda? La frase tenía que ser así, ¿no? Es ganamos en comunidad, quiere, hemos querido explicar con ello, eh, todos ganamos si estamos viviendo en comunidad. El sí. movimiento de la discapacidad, por supuesto, las personas con discapacidad ganan si viven en su entorno, pero yo creo que los demás también se pueden enriquecer de lo que las personas con discapacidad y sus familias puedan aportar a, a, a vivir en un barrio, a vivir en... ...en un entorno donde están todas las demás. Las familias, qué importante el papel de las familias en Plena desde, desde que se creó. Eh, al final Plena es familias, o sea, cuando, cuando hace 68 años... ...6, 7 familias dijeron vamos a hacer algo, ese fue el momento. ¿no? Y por suerte han pasado los años y las familias seguimos estando aquí... Y lo que vamos haciendo es generación tras generación intentar que la calidad de vida de las personas con discapacidad sea cada vez mejor. Entonces, estamos hablando, no solo son las familias, hay voluntarios, hay otras uh -huh. muchas personas metidas, ¿no? Pero yo creo que las familias tenemos un papel muy importante que es intentar a tope mejorar la calidad de vida de nuestros seres queridos, ¿no? Uh -huh. También ellos o seres queridos, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, tienen que tener un protagonismo en el movimiento asociativo, ¿no? Esto es importante fomentarlo desde plena. Yo creo que es fundamental, o sea, eso es como decir voy a hacer una casa pero no le pregunto a la persona qué quiere, ¿no? En este caso, pues lo más importante es que las personas con discapacidad puedan tener esos momentos cada vez más intensos, cada vez más largos en los que puedan decirnos esto es lo que quiero y además hay otra parte importante que es que sean ellos los que defiendan, ante porque la incidencia política de una persona con discapacidad eh, tiene más valor que el que habla en tercera persona. Entonces, que una persona con discapacidad vaya a un político y le diga lo que quiere, lo que siente... ...y lo que cree que tiene que ser su vida... ...creo que tiene un valor muy importante, ¿no?... ...pues mucha suerte Carmen, una... ...decías antes, una natural de Guernica... ...que lo llevas muy, muy a pecho... Sí, sí, el País supuesto. Vasco, aunque has pasado por diferentes países, ¿no?... ...por Venezuela y ahora en Canarias... ...ahora en Canarias, pasé por Madrid, me crié en Madrid... <risa> ...o sea que tengo muy buenos recuerdos de Madrid... ...pero llevo la mayor parte de mi vida... ...en Canarias, si, si lo pongo en número... En, ...en Canarias es donde he vivido más tiempo... ...y de donde es mi familia... ...y donde yo me siento ahora mismo, ¿no?... Pues lo he dicho. Mucha suerte. Gracias. Esto no es un adiós, es un hasta después del verano. Menuda de vacaciones que te vas a pegar, Simón. Que no, Eva, que quien se va de vacaciones es Planeta Fácil. Así es, pero no te olvides que volvemos en septiembre. Planeta Fácil Televisión volverá con el comienzo del otoño para acercaros de un modo fácil de entender un montón de temas interesantes. No nos pierdas de vista. Estamos en el canal de YouTube de Plena Inclusión y Semi Media. Y en sus redes sociales. Yo me pongo en modo vacaciones. Adiós, adiós, amigos. Nos vemos aquí muy pronto. ¡Nos vemos, amigas!